Hola, soy Ángel Serrano, vengo de la Universidad de Rey Juan Carlos y os voy a presentar nuestra propuesta de gamificación basada en escape rooms y juegos de mesa para asignaturas de arquitectura de computadores. Primero os voy a presentar nuestro grupo de trabajo, luego contaré el problema que queremos resolver y nuestra propuesta para ir terminando con las conclusiones. Pertenezco al grupo Adalid que es la Agrupación para el Desarrollo de Actividades Lectivas de Innovación Docente de la Universidad de Rey Juan Carlos. Eh, nuestro grupo está formado por investigadores principalmente de la Universidad de Rey Juan Carlos, pero también de la UNED y de la Universidad Complutense. Todos somos profesores del grado de Ingeniería Informática o AFINES, donde el objeto de estudio es eh, precisamente el computador. Un computador o un ordenador es modelado mediante lo que se denomina arquitectura de von Newman, que básicamente es estudia el ordenador como una serie de unidades funcionales interconectadas, que son la memoria principal, los buses, la unidad de entrada y salida y la más importante que es el procesador o la unidad central de proceso, que a su vez se subdivide en la unidad de control, que es la parte que Va ordenando a todos los demás elementos o componentes del ordenador que realicen la operación adecuada en el instante adecuado y la unidad lógica o ALU que es la que realiza los cálculos. En nuestras asignaturas utilizamos o estudiamos un procesador llamado MIPS y que es un procesador que es un pariente cercano de los procesadores ARM que están disponibles en, los, en todos los dispositivos móviles de hoy en día, móviles, tablets... Un procesador ejecuta un programa y un programa es una secuencia ordenada de instrucciones que realizan operaciones concretas eh, sobre una serie de datos que están ubicados en la memoria. De tal manera que se denomina camino de datos a esta representación gráfica del de circuito interno del procesador mediante cajas negras indicando entradas y salidas, flechas de interconexión y básicamente permite visualizar el flujo de información y cómo van cambiando los datos desde los datos originales hasta los resultados numéricos de, de los programas de tal manera que permite estudiar la ejecución de las instrucciones. Cada una de las instrucciones va pasando por lo que se denominan las etapas del ciclo de instrucción. La primera de ellas es la etapa de búsqueda que es la lectura de la instrucción en la memoria. La segunda es la decodificación, es decir, la identificación de la instrucción y la lectura ya de paso de una serie de operandos que vamos a utilizar para dicha instrucción. La tercera es la etapa de ejecución en la cual se realiza una operación aritmético-lógica en la ALU. La cuarta es la etapa de memoria en la que se lee o se escribe un dato en la memoria y la última etapa es la etapa de escritura del resultado en el banco de registros. De manera opcional, no ocurre para todas las instrucciones, también habría una sexta etapa, que es la etapa de interrupción, en la cual, por ejemplo, un periférico podría estar mandando una interrupción, una señal de aviso al procesador para que le haga caso para alguna operación particular. Entonces, la versión que estudiamos en la asignatura es la denominada Mix Multiciclo. Todos los componentes del circuito están sincronizados por una señal de reloj, una señal periódica que va marcando el ritmo de las instrucciones y en esa versión multiciclo todas las etapas que he mencionado antes, f, d, x, m y w, tardan exactamente un ciclo de reloj. Sin embargo, las instrucciones necesitan un número exacto de ciclos, pero dependiendo del tipo de instrucción, unas necesitan más ciclos y otras necesitan menos ciclos. De las distintas etapas, las dos primeras, la etapa F y la etapa D, eh, al ser operaciones muy básicas, son operaciones compartidas por todas las instrucciones. Y ya en función de la instrucción, la tercera etapa será una o será otra. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo con cinco instrucciones. Cada una de ellas necesita un número entero de ciclos. Veis que todas tienen las etapas FD en el comienzo de la instrucción, pero ya en función de cada una de ellas, pues necesitas unas etapas u otras. Este es el camino de datos multiciclo que os mencionaba yo antes, veis que es bastante complejo, no voy a entrar en detalles en explicarlo, tiene muchos elementos, tiene muchas señales con distintos nombres que se tienen que aprender los alumnos, en general es bastante complicado, y ya os digo es una versión simplificada del procesador de verdad y siendo una versión simplificada es bastante complicado, por lo tanto hemos encontrado pues que en general les resulta complicado a los alumnos les supone mucho esfuerzo y muchos pierden interés en la asignatura y la acaban abandonando y los que se presentan pues a lo mejor no aprueban tan fácilmente hemos probado a usar incluso simuladores informáticos como simula 3ms o MARS incluso también utilizamos vídeos didácticos de apoyo a la asignatura pero esto no conseguimos aliviar el problema planteamos nuestra propuesta es para realizar para el curso que viene, 2022-2023, intentar hacer una actividad que le resulte atractiva. ¿En qué asignaturas se estudia el camino de datos? En particular, en el grado de Ingeniería de Informática, la asignatura de Estructura de Computadores, en, en el grado de Ingeniería de Software, en la asignatura de Arquitectura e Ingeniería de Computadores. Queremos aplicar en estas dos asignaturas esta actividad, eh, mediante este proyecto que presentamos aquí que está todavía pendiente de concesión de ayudas por parte de, de una convocatoria de la RIS Juan Carlos. En nuestra actividad queremos que sea algo lúdico por lo tanto vamos a utilizar herramientas de gamificación para convertirlo en un juego pero aplicado al estudio del camino de datos. Queremos por un lado para que los alumnos se sientan implicados en la asignatura que haya objetos para tocar, ¿no? objetos físicos como van a ser un tablero, fichas, dados. También queremos que los alumnos trabajen en equipo, les vamos a organizar en grupos de cinco personas, donde cada uno de ellos va a tener un rol diferente, como luego mencionaré. Y luego en este, este grupo va a tener que ir re, resolviendo enigmas relacionados con la asignatura a modo de escape room de mesa no entrar en mucho detalle, los escape rooms, como seguramente sabéis, que surgieron en Japón en el año 2007, pues básicamente consisten en encerrar a un grupo de personas en una habitación o varias habitaciones y tienen que ir resolviendo una serie de enigmas y acertijos para encontrar la clave para escapar, para abrir un, un cerrojo que, que abre la, la puerta de salida. Obviamente, eh, esto lo tienen que hacer en un tiempo limitado ha habido ya eh, de manera comercial adaptaciones a juegos de mesa, por ejemplo, los juegos de Exit o de Unlock, muchísimos. Y también hay muchos Escape Rooms educativos que se han aplicado a todos los niveles, tanto a nivel universitario como en primaria y secundaria. Nuestro Escape Room empezaría proporcionándoles a los alumnos esta información, básicamente que de manera accidental se les ha miniaturizado y están dentro del ordenador de un procesador MIPS en particular, y su objetivo es ir eh, aplicando o ejecutando diferentes instrucciones, resolviendo diferentes enigmas para poder escapar y poder recuperar su estado natural, su tamaño natural. El objetivo, por lo tanto, es ir ejecutando instrucciones del programa, de tal manera que cada eh, instrucción implica realizar un cálculo adecuado, un cálculo aritmético lógico, que tienen que realizar correctamente y en el menor tiempo posible. A medida que van avanzando... En el juego, si todo va correcto, se les iría proporcionando fragmentos de un código necesario para escapar y para ganar el juego. Aquí veríamos los distintos roles que, que tendríamos. Los grupos de cinco personas, cada uno de ellos tendría un rol basado en una etapa. El buscador de instrucciones, el decodificador de instrucciones, el operador de la ALU, el operador de la memoria y el escritor de resultados. De manera grupal, los cinco miembros tendrían que hacer también la atención a a la interrupción, eh, pero llegado el caso. Ese sería un posible esquema del tablero. Este no es el diseño definitivo, pero sí se ve que eh, tendríamos las distintas etapas del ciclo de instrucción, búsqueda, decodificación, etcétera, donde, por ejemplo, en el ciclo de búsqueda se podría tomar una carta eh, donde tendríamos la instrucción, luego habría que mm, decodificarla y buscar los operandos, realizar un cálculo acceder a la memoria, escribir un resultado, por ejemplo, en el aula virtual para comprobar que está correcto, donde se le proporcionaría el código de salida y basado en el lanzamiento de un dado, es decir, puro azar, tendríamos la etapa de interrupción, que básicamente sería una pérdida de tiempo. Queremos aplicar diferentes métricas, tanto para comparar distintos grupos que están realizando la actividad a la vez como lo, métricas entre los distintos miembros del grupo mediante coevaluación por pares y luego comparar también el, los resultados académicos del curso actual eh, con los del curso eh, anterior en este caso el curso 2021 22 no ha realizado la actividad y sería como el grupo de control bien, he presentado una propuesta de, de una actividad para asignaturas de arquitectura de computadores para el curso que viene que queremos evaluar con diferentes métricas y que el objetivo obviamente es mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Y que, por cierto, esta actividad que estamos focalizada en esta asignatura eh, se podría aplicar a otras asignaturas similares, basándonos también en tableros, dados, etcétera, pero pues, con un tablero diferente. Bien, y hasta aquí mi charla. Muchas gracias por vuestra atención.